Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, amigos. Hoy es martes 11 de abril y una nueva oportunidad para ganar llegó con Lotería Electrónica. Soy Madeline Ortiz, feliz de que nos acompañen. Los sorteos serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Prueba tu suerte con Loto Cash, que para mañana contará con 1.850.000 dólares, así como lo oyes. Tampoco dejes pasar la doble revancha que tiene acumulados.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 787 250 81 50 y ahora sí ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde, iniciamos con el Wild Ball, adelante mucha suerte al que haya usado el Wild Ball en su jugada el número ganador es el 1 repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy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 es el 6, el número ganador de Pega 3 es el 686. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 686. Y, y ahora pasamos al último sorteo, que es el del Pega 4. Mucha suerte familia, el número ganador de Pega 4 comienza con el número 3. Segundo número es el 1. Tercer número, el 9. Último número de Pega 4 es el 6. El número ganador de Pega 4 es... 3196, repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 3196. Felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Te invito a nuestra página oficial, loterías loteriasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos en el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por acompañarnos, que tengan todos una linda tarde.